Muy buenas de nuevo. Tal como os comentaba en el artículo, en este vídeo vamos a ver cómo configurar CTRbox para una página que llevamos un tiempo intentando posicionar y que está funcionando bastante bien. Y precisamente lo vamos a hacer con una página que ha empezado a arranquear ahora y sobre la que tenemos muy poquitas visitas. Entonces, como nos quedan todavía minutos pendientes para poder utilizar en, en CTRbox, no nos, bueno, nos quedan un poquito más, pero bueno, eh, nos va a dar para meterle 52 visitas diarias más o menos. Y entonces ¿cómo, ¿Cómo hemos decidido qué página utilizar? bueno pues Nos hemos venido directamente a SEMrush y hemos buscado eh, la keyword que tiene mayor volumen de búsqueda respecto al CPC que tiene. Lo ¿vale? hemos ordenado por CPC y directamente ya la primera que hemos buscado nos sale que tiene un buen volumen de búsquedas y posiciona en la 19 actualmente. ¿vale? En teoría CTRbox solo puedes utilizar páginas que ya están rankeando de la 15 hacia arriba posiciones pero he comprobado con otros experimentos que no hay ningún tipo de problema y que de hecho llega a conseguir encontrar la url aunque esté por debajo de la 15 y esto es porque en función de la ciudad donde estés buscando eh, aparecerá tu resultado o más arriba o más abajo y también en función del tipo de búsqueda que haga el usuario y demás ¿no? entonces como veis eh, aunque sean eh, cinco, pala cinco palabras cinco eh, palabras en concreto no es que sea una long tail sino que eh, la palabra clave exacta es esa y utilizaremos va más variaciones que ahora buscaremos para que eh, a la hora de configurar box podamos indicarle hasta tres palabras clave distintas. ¿Vale? Como la página ha empezado a rankear ahora, vamos a analizar en Analytics todas las variantes que nos han llegado, incluso por Ses Console, aunque como acaba de empezar a arranquear ya lo veis, empezó a la publicamos el día 6 de septiembre de y justo aquí, a partir del sábado 17, es cuando ha empezado a arranquear y a recibir visitas orgánicas, ¿vale? Si os fijáis aquí, en total lleva 42 de orgánico, non, que no nos lo puede especificar, y referral 4. Realmente todo lo que está recibiendo es puramente orgánico. Y entonces vamos a configurar CTRbox tal como se está comportando el usuario aquí, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta los dos minutos de permanencia en página, el porcentaje de rebote... Si os fijáis, es bastante alto porque es una web informativa. El usuario entra, encuentra la información que buscaba y se pira. No mira más páginas, ¿vale? Eh, aunque ZTRbox sí que nos permite eh, establecer rutas alternativas de navegación. Es decir, yo le puedo decir que la visita de ZTRbox llegue a, a esta página y que adicionalmente visite otra página de esa web y siga navegando eh, de, con más profundidad dentro de las páginas internas de la web. También le puedo decir que otras visitas, eh, cuando lleguen a esta web, visiten otra URL distinta. Esto lo podríamos hacer hasta cinco niveles y en cada nivel podríamos añadirle cuatro U URLs internas por las que podría pasar. Todo esto con su tiempo de permanencia y rebote distinto, con variación porcentual para cada una de las visitas, de tal manera que le damos esa naturalidad y además caos, ¿no? Para que Google no encuentre un patrón. Nosotros eh, ya, ya hemos identificado la la URL, que es esta, y simplemente hay que copiar una etiqueta que ellos te dan previamente antes de darle a guardar, la pones, verificas que eres el propietario, una vez has metido esa meta, y te dice que automáticamente la tienes que quitar ya, precisamente para que no haya nada que deje pistas. En este campo de aquí vamos a dejar las, eh, las tres keywords que vamos a elegir, que elegiremos la que hemos encontrado en SEMrush, que es la palabra clave exacta, lógicamente, y luego eh, buscaremos también algunas otras... Eh, variaciones que tengan volumen y que veamos que tiene un CPC interesante como para poder monetizar con AdSense, ¿vale? Incluiríamos esas tres y ya está. Vale. El siguiente paso es simplemente indicar la duración que va a tener la, la visita. En este caso creo que le tenemos que poner dos porque luego cuando le demos cuando le demos a guardar nos va a dar problemas porque no nos quedan tantos minutos y luego la variación al igual que aquí aquí especificamos el tiempo que tiene que estar la visita en la SERP. Buscando tu resultado, el mínimo que dejas son 15. Y la variación, bueno, pues entre un 3, un 7%. Yo esto lo voy variando en función de cada proyecto. Y luego la, la duración de la visita en la URL que nosotros hemos especificado y la variación. En el anterior proyecto lo tenían un 7, pues ahora he decidido bajarlo a un 5. Esto ya es cuestión de gustos e ir probando, más o menos. Luego iríamos a programación de visitas. Y aquí le decimos el porcentaje de visitas recurrentes que queremos. En este caso, bueno, no hemos analizado como hemos, hemos hecho un análisis rápido de la página no nos vamos a centrar mucho en esto, pero vamos básicamente le ponemos el, el 50 es decir, el 50% de las visitas que encuentran en nuestra página van a volver le vamos a decir que el experimento esté durante un mes para poder comprobarlo y luego el cálculo que hicimos ya respecto al otro experimento que tenemos en marcha nos deja 52 visitas de 2 minutos y ya te calcula las visitas totales que se van a producir, el total de tiempo que vas a gastar y la media de tiempo diario ¿no? que son los 117 que nos quedaban, entonces esto ya está perfecto. La tasa de rebote es el 50, aunque hemos visto en Analytics que la página tiene un 85% de rebote, como el máximo que nos deja es un 50, pues lo vamos a dejar un 50. Y luego ya pasamos a la distribución diaria y de fin de semana, que esto es una web que se visita sobre todo entre semana, le vamos a decir que el, la configuración sea del 80% de las visitas se produzcan entre semana de lunes a viernes y el 20% el fin de semana. ¿vale? El horario, aquí a veces la plataforma da error, entonces por ejemplo tuve que poner 23.59, si le pones las 12 de la noche da error y te dice que el intervalo mínimo de horas es inferior y no te dejará continuar, entonces lo dejamos así y hasta está, y el fin de semana los picos de visitas pues, se producen de 12 a 11 de la noche, Esto, intentaré probar ahora a ponerlo 23 y 59... ¡Epa! no sé si me deja si sí, son intervalos de 55... vale, pues 23.55 23, y, y ya está, vale, aquí el porcentaje de, de visitas que se tiene que producir en este rango, más o menos y ya está, no tiene más historia. Vamos a poner en ejecución este proyecto, ahora lo terminaré de configurar le pondré las tres keywords que hemos seleccionado y y nada, el mes que viene espero poder dar resultados, a ver si esto ha mejorado, porque es una web totalmente nueva, no le estamos metiendo enlaces, como veis es una página que acabamos de crear y que apenas tiene tráfico, tiene, bueno, pues ha tenido picos de 11 visitas, y luego ya 5, 3, 3, teniendo en cuenta que es fin de semana, pero bueno, aquí el domingo parece ser que siempre hay un repunte en esta página, pero bueno, ya os digo, es una página totalmente informativa, de un nicho muy concreto, específico y es un artículo de 600 palabras. No tiene nada más, más un vídeo y creo que algún enlace interno, pero precisamente lo vamos a quitar para potenciarlo. Y nada más, eh, ya os iré contando. Un saludo.